Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal eh, Este tutorial, pues bueno, ya vamos a empezar con la Navidad Va a ser un tutorial navideño Vamos a emplear para ello eh, parafina Vamos a hacer una vela con parafina Podríais emplear tranquilamente cera de abeja blanqueada Para después poder añadirle el colorante En esta en particular vamos a utilizar estos colorantes en polvo ¿Veis? No sé si podéis apreciar aquí, colorante para velas. Vamos a dejarlo aquí, en azul y en blanco. También es colorante AAA para velas específico. ¿Qué vamos a emplear? Pues para hacer la vela madre, digamos, la, la primera, vamos a utilizar eh, pues estos moldes, uno cualquiera. Este es para reciclar Y este es uno que ya tenía por casa Vamos a emplear también unos moldes de silicona Con motivos navideños Ahí tenéis Y bueno, esencia Vamos a echarle una esencia de vainilla A ver qué os parece el, la velita Para empezar vamos a poner a calentar nuestra olla Sabéis que yo las velas Todas las velas que hacemos aquí Son al baño María Salvo las que son de lámina, claro Ponemos nuestro recipiente Tenemos el hornillo abajo El recipiente con el agua Y este de arriba Que es el que va a llevar la parafina La ponemos a fundir Mientras se derrite la parafina o si hacéis la, la, con cera de abeja, mientras esperamos, vamos poniéndole la mecha a nuestros recipientes. Y para ello, primero, vamos a untarlos, aunque este se va a deshacer después, vamos a untarlos de aceite. Por si nos saliera bien la, la, la vela y pudiéramos seguir reciclándolo. Sabéis que podéis reciclar cualquier otro recipiente pero bueno esta vela va a ser así de este con esta forma ¿eh? como sabéis yo suelo untar los moldes con aceite para bebés pero también tenéis vaselina líquida en el mercado si lo queréis hacer más profesional y otro tipo de aceites que no sean vegetales Eh, lo que le hice a este recipiente fue un agujero aquí abajo para poder pasar la mecha, pasar la mecha por aquí, desde dentro y le ponemos un trocito de plastilina para sellar el agujero. veis ahora la parte superior sujetamos nuestra mecha Hemos retirado ya nuestra parafina o cera de abeja, si habéis utilizado. La hemos retirado del fuego. Y ahora, primero, vamos a echarle eh, lo que es el, el colorante. Mirad. Colorante azul, ¿veis? Y aquí, velas. Vamos a utilizar muy poquita cantidad. Pa eso, para eso voy a utilizar este, este palito. Y vamos a ir a, agregándole poquito a poco el colorante. Lo que tiene este colorante en polvo. Es que eh, da muy rápidamente mucho. Con muy poquita cantidad. Eh... Le da un color muy profundo Aún nada Es un azul clarito Quiero un azul un poquito Solo un poquito más intenso Pues la base de, de esta vela Va a ser azul Yo creo que así va a llegar Como os digo Con muy poquita cantidad eh, Cunde mucho este azul. Ahora sí tengo un azul azulón. Y veis que enseguida se ha... Se ha deshecho. Pero bueno, tengo este azulón. Hemos dejado enfriar un poquito la... La parafina. Solo un poquito, ¿eh? Y vamos a echarle ahora... Eh, la esencia. Aquí tenéis, vamos a echar bastante, ya veis, y ahora la in integramos bien con la con la parafina. Que se nos una bien. Es importante, la, la esencia no puede llevar base de, de agua, ¿eh? Si no, no se uniría la... a lo que es la cera. Ahora sí, vamos a verterlo en nuestro primer molde. Mientras esperamos a que enfríe esta, voy a preparar más cera para el siguiente. Pero bueno, esto os lo voy a cortar para que no os aburráis. Ahora, con este, con este trozo de parafina, vamos a hacer las figuritas de estos moldes. Vamos a emplear el colorante de antes, el blanco. Retiramos el fuego. Y ahora, con nuestra cuchara... Vamos a ir vertiendo sobre, los, sobre el molde En los dibujos En los diferentes dibujos Dejamos enfriar esto Un poquito, nada más Bueno, ha enfriado nada Dos minutos Mirad que salen bien nos vamos a, a quedar con las figuras que se, que se ven bien. Ahora recortaremos el borde. Recortamos un poquito con un cúter o con un pincho, como estoy haciendo yo. Voy a escoger lo que esté mejor para, para emplear. En esta voy a utilizar la tijera. Ahora, mientras esperamos a que, a que estas eh, piezas de, de cera se enfríen, un poquito voy a ir poniendo estas en la vela, para ello nuestro secador, nuestro secador, separamos unas velas y esta que le vamos a hacer el dibujo de los árboles y la estrellita le vamos a aplicar calor. apretamos un poquito presionamos, presionamos solo un poquito ¿eh? que no nos resbale la vela así quedaría nuestro arbolito pasamos al árbol de al lado apoyamos el arbolito Presionamos un poquito solo. Que si no se nos rompe la parafina. Se va quedando. Mirad. Y vamos a ponerle el tercer árbol aquí. Bien. Esto ahora tiene que enfriar. Al final le pondré la, la estrellita. Mientras... Esto va enfriando. Voy a hacer otra cosa. Que va a ser. Voy a batir. Eh, la parafina. Para ponérsela por encima. Bien. Ya veis. Ha espesado bastante. La cera. Hemos estado dándole vueltas. Seguimos dándole vueltas. Está casi ya la, la consistencia que queremos Con esta eh, cera batida Lo que vamos a hacer va a ser la nieve De la parte superior De esta vela Vamos a ir echándole Vamos a calentarlo un poquito más, que ya se ha enfriado. Solo un poquito. Porque se la vamos a verter a modo de chorrillos por encima. No vamos a, a derretir de toda la cera, ¿eh? Solo un poquito, nada más. Mirar. Así tenga grumillos no importa no está caliente del todo ahora esta cera la volcamos sobre nuestra vela dejamos enfriar y veremos el resultado final me pondré ahora a decorar esta. Y también veremos el resultado. Ya tenemos otra vez batida la cera. Para esta segunda vela. Esta vez, en vez de ponerle por encima la, la cera. Como hicimos en esta. ¿Veis? Voy a ponérselo por la parte de abajo. Ahora vamos a volver a calentarla para echarle un poquito por encima. Bien, la cera no está derretida del todo, pero vamos a verterla ya. Por cierto, si queréis hacer las figuritas para poner a la vela, las podéis hacer con cera maleable y os es hace mucho más fácil. O recordar, cera de abeja blanqueada también. Lo que pasa es que yo, pues esta vez no tengo cera de abeja blanqueada. Espero que os haya gustado el tutorial y muchas gracias por verme. Espero que sigáis viendo mis vídeos. Gracias.